¿Estás disfrutando de tu nuevo rango, en campeona? Sí, es todo lo que siempre había soñado Nada te ha de faltar siempre y cuando permanezcas a mi lado Mientras me seas leal Y no me defraudes Siento que hayas terminado así, amiga Que encuentres paz en el abrazo de Maat ¡Sadia! Asesinada por uno de vosotros. ¡Shadia! ¿Quién? ¡Sadia! ¡La niña a la que ahogaste! Ninguno de los tuyos alcanza a ver la grandeza que aguarda Egipto. ¿De verdad eso es lo que crees? ¿No recuerdas a los que asesinaste? Ella era la hija de Genut y Otefres. Genut era terca como una mula. El libro habría sido el fin de toda esperanza. Has destrozado, familias. <risa> Hice lo que debía. Destruiré todo aquello que defiendes, Berenice. Y destruiré a todos los que son como tú. Pero ahora solo importa que mataras a Shadia. Y la última palabra que oirás será su nombre. ¡Shadia!